Tengo en, mi, en el celular eh, al doctor Juan Octavio Ceballos. Ok. El doctor eh, Ceballos, está Recordarle en... que fue senador de la provincia de Duarte, ministro de. Una figura muy conocida. Sí, sí, sí. De salud pública y quien va a fijar una posición a través de nuestro. Un Bochista medio. de verdad. Sí. Un bochista real. Es. Eh, buenos días, doctor Ceballos. Vamos a probar, se, se escucha ya Un momentito, espérese que no se está escuchando Ponlo un en altavoz entonces Pérese. y ponlo del teléfono Quítale el forro Un momentito Vamos que... a ver si sí, sí, vamos, vamos a, ver estamos a acá, hacer la es conexión es una caja de muertos, En es lo que al mucho más cómodo mira, mira, eh, doctor... con El doctor mira, mira, Ceballo mira, por esta vía Porque mira, todos mira, podemos mira, conversar mira, con mira, él mira, Sí, sí, sí, al que... doctor Ceballo que nos aguanta un momentito Por favor Tengo el forro al celular Bien Seguimos entonces con el contenido y llamamos a Ceballo en un momentito. Sí, porque sí, sí. sería importante escuchar la, la posición del doctor Ceballo sí, vamos a en este Por sentido. Sí, sí. Ya. tú sabes vamos. que es una, una persona con mucho conocimiento del partido. Vea, me dijeron, me dijeron que, que en, el, en el día de hoy sí, tuvo la, la información ahí, cabrón, con relación a donde estaba César el abusador. Hello. ¿Qué ha de cierto de eso? Es verdad eh, que tú sabes. Que sí, dice? me dijeron. Hello. Que andaba por ahí cerca de tu casa, lo que no sé si tú lo viste también. <ríe> Ah, pero ustedes se ponen muy histéricos cuando le hacen. Antes, pregunta. antes, antes de te, vamos a probarlo. Si, cuando esté listo, dale. ¿Y ella, ¿dónde ¿tú, no tú crees que está César, el abusador? César. Sí, sí. <risa> ellos bueno, saben. Yo presumo ¿Eh? que tiene que estar aquí en el país. Tiene que estar en el país. Sí, ¿sabes por Porque, porque que la, en el único lugar donde a él se le puede no asegurar. Donde <risa> no lo hagan nunca, es aquí. Donde está Quirinito no, no, también, bueno, que no, mira, no se sabe. No se sabe, porque no se sabe. Protegido no Lo no que yo te aseguro que ellos saben. Ya el doctor Ceballo está escuchando. Ya tenemos a Ceballo ahí. Adelante. Buenos días, doctor. Bienvenido a de mañana Muy bien Gracias doctor, muchas gracias Doctor, su posición con relación a la, la, Al rompimiento que ha existido En el partido de la liberación dominicana Quisiéramos saber su posición De si usted permanecerá en la fila del partido O tomará la decisión de partir Junto con las personas que han salido Junto con Leonel Fernández me quedo en el PLD. Reconozco a los que se fueron y los respeto a muchos de ellos, principalmente al doctor Leonel Fernández. Eh, eh, eh, su trabajo en, dentro del PLD es innegable. Ahora, los PLDistas debemos cesar ya esos enfrentamientos, esos dimes diretes. Y debemos dedicarnos a la recomposición y recuperación del partido. Doctor, Fulvio Ureña de mañana. ¿Eh? Fulvio Ureña le habla desde mañana. Ah, eh... muy bien. Qué gusto saludarle. Igual, doctor. Mucha estima para usted. ¿Está usted identificado con el discurso que tuvo Leonel Fernández, donde él anunció que se retiraba de la fila del PLD? estoy optando, ni quiero darle seguimiento a los a, a lo que ocurrió antes de la renuncia yo lo que quiero es que el PLD piense en cuál va a ser su estrategia para recuperarse y para recomponerse y para eh, hacer el trabajo que tiene por delante sí. Doctor sí. eh, Yerjan Antigua le habla Un placer ¿Qué habla? Yerjan, Yerjan Antigua, Un placer escucharle Sí, no Quis, se oye tan bien Porque estamos hablando con el celular Muy bien Doctor, quisiera saber su posición Con relación a lo manifestado Por el expresidente del PLD Leonel Fernández de, Y su intención básicamente de sacar Al PLD del poder Bueno, él tiene todo el derecho de trazar todas las estrategias y hacer lo que su pensamiento y su, razón y su lógica le indica que debe hacer en cada momento. Okay. En el caso mío yo razono como un dirigente del PLD que soy, que fundé esa organización con Juan Bosch y no, eh, es, no apoyo a los que se fueron apoyo al TLD, porque eso es lo que he sido siempre, un PLDista. Ceballos, amado José Rosa, buenos días. Amado, sí. Un placer, como siempre, poder conversar contigo, aunque sea por estos medios. Sí, sí, me aprecio a usted también, me aprecio U personal. Usted sabe que eso es recíproco, doctor. Mire, ¿cómo se recompone el panorama político dominicano con lo que ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana y qué posibilidades tienen los que se fueron y los que se quedaron de mantenerse en el poder uno y de accesar al poder otros hay que esperar hay que esperar no es nada fácil para ninguno de los que participan en estas circunstancias políticas del país pero la situación no es predecible ahora hay que esperar que el tiempo eh, juegue su papel hay que esperar que las variables políticas sí. se organicen que eh, se recomponga la, lo, se recompongan los diferentes sectores de la sociedad dominicana que el pueblo dominicano reaccione eh, hay que esperar amado hay que esperar Así es. lo que no es lo que no puede sentarse a esperar, sino esperar trabajando. Doctor, Francis Rodríguez. Sí, Francis. Mire, ayer escuché a un senador de la República, de la facción de Danilo Medina, sí. minimizar y hasta de forma peyorativa decir que son unos chivitos o algo así, que se han ido. Sí. ¿Afecta o no la partida de Leonel Fernández y el resto de los miembros de ese partido? Afecta eh, y mucho claro. al PLD, claro. porque es una son un compañeros de, de mucha calidad y además eh, de mucha tradición PLDista, lo que están renunciando. Es y, y la conciencia de que la situación no es para pasarla así por alto eh, ayuda a la recuperación. Bien. Doctor, eh, antes de terminar verdad, con la, con la llamada, quisiera preguntarle el doctor Leonel Fernández manifestó que el PLD había perdido su esencia, o sea, eh, ¿qué tiene usted para decir con relación a esto? ¿Usted qué se queda? Eh, sí, sí, pero lo que pasa no quiero... O sea, sí ha perdido su esencia el PLD. Lo que, pasa, lo que pasa es que en los últimos 17 años el presidente del PLD lo era Leonel Fernández y por lo menos públicamente no se supo de ninguna de su de, de ninguno de sus desacuerdos con lo que estaba ocurriendo en el PLD en cambio otros como quien les habla sí manifestaron constantemente que debíamos discutir el rumbo que llevábamos sí. y que el, una eh, reevaluación de, del camino que se estaba trazando sería conveniente para el PLD. Eso no lo hizo el doctor Leonel Fernández durante fue presidente. Es más, y lo voy a decir responsablemente, el PLD de la muerte de Juan Bosch es responsabilidad de tres fundamental, de tres dirigentes del partido, de Danilo Medina, de Leonel Fernández y de Temito Pompa, que fueron los que se juntaron para sustituir el partido que teníamos por el que tenemos. Ahí está. Bueno. bueno. Gracias, Gracias, doctor Ceballos. Saludo a doña Zoila. Pienso que su participación acá a través de esta llamada telefónica es una llamada de orientación, sobre todo sí, para... No los... te estaba llamando, amado José, lo que pasa es que no, no, no te lo sí, no, Sí, cómo no. A veces hay cuestiones técnicas que eh, se hacen un poco difícil, pero nada, la cuestión Gracias, es que doctor. el pueblo puede ya, escuchar madre. su opinión y su versión sobre los hechos que han acontecido en estos últimos días. Gracias al doctor Juan Octavio Ceballos, ex senador de la República por la provincia de Duarte, además un hombre... Muy dedicado al desarrollo. Incluso mientras estuvo como senador, eh, realizó muchísimas acciones tendentes al desarrollo de la provincia. ¿Tenemos el contacto con, con, con Evo Morales ya? Tenemos, no, pero tenemos dice, el tema me... central. Se, según me informa, la situación está complicada y por eso no han sí, podido hacer la conexión. Estamos haciendo lo posible. Sí, así es. Evo Morales, Posibles candidaturas ahí. y variaciones por alianzas es el tema central. La provincia de Duarte y el país sufrirán la metamorfosis que implica. Las alianzas y acuerdos propuestos tras la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. La fusión del PTD con el grupo que lidera el ex presidente de la República ha creado un mare magnum de candidaturas y aspiraciones digno de una novela del Gabo. Se barajan no, nombres, ¿eh? Se barajan nombres como los de Emanuel, yo no soy productor acá. Se barajan no, no, nombres como, no, no, como los de Emanuel no, no, Trinidad. Tú lo estás retando... no, no. ¿Qué pasaría a ser Valora. apoyado por la coalición no, del de no, PRM, PTD y probablemente el PRSC si Quique Antún se decide a apoyarla? De igual modo, Franklin Romero sería por esta misma coalición en la búsqueda de la senaduría por esta provincia. Miladis Núñez perdería en esta alianza el apoyo de una parte importante de la militancia de su partido, así como los otros candidatos electos que tercian en las elecciones de febrero. Ese es el panorama, ese es el contexto que hay aquí. Vamos pues, a escuchar bueno, las opiniones de ustedes ahora con relación a este contexto. Eh, prácticamente, Manuel Trinidad, hablando de la provincia de Duarte y específicamente del municipio de San Francisco de Macorís, eh, dijo que él estaba ¿verdad? en conversaciones sí. para una posible candidatura a alcalde eh, con la fuerza del pueblo. Eh, quizás el, el apoyo del PRM y otras organizaciones. ¿Decidió la renuncia o no? Porque el hecho de bueno, renunciar al cargo implicaba como una renuncia al yo partido. Tengo una información, partido. Yo tengo una información Según y quisiera una que, información. que Manuel eh, la aclaro, que me desmienta de que realmente eh, lo iban a cancelar. Porque esa negociación se estaba dando previamente y que él quedó como un, un, en una especie de stand-by, como en espera de, de análisis y la información llegó al Palacio Nacional y lo iban a cancelar y, supuestamente. No, pero si renunció ya no vale, sí, si vino, no importa claro, lo que claro. fueran a hacer. Pero lo que quiero decir es que el si la mujer se Nacional... va a votar, tú le pones el divorcio primero, ya sí, también, votaste tú. Lo, lo Ay, importante Dios, de que que esto es que de una forma u otra él tendrá que salir del PLD, porque si ya el Palacio Nacional se dio cuenta bueno, de que él estaba negociando. Pero porque fíjate. Porque verlo, es miremos. Que que son mire. son procesos diferentes. Ahí espían, ahí espían. Miremos las cosas. Son procesos diferentes. Miremos las cosas. un decreto para cancelar un funcionario que a un dirigente. O sea. Uno está sujeto a una formalidad eh, mucho más rigurosa que la otra. Ustedes se han dado cuenta que no me han permitido decir presidente. más que de, saludo. De mañana.